¿Sabes? Ser un CCHero es más que solo venir a clases. La universidad te brinda tantas oportunidades y espacios donde puedes desarrollarte. Y sobre todo, pasar buenos momentos. Y con un pequeño gesto, te brindamos un detalle que contrasta con CCH. Para que lo aprecies, disfrutes de él y puedas cuidar de ello. Acompáñanos a escuchar esos mensajes que tenemos para ti. Esta planta es conocida como chisme. Y eso me recuerda que escucharás muchos de estos en CCH. Me han dicho que esta planta la conocen como Corona de Cristo. No parecerá atractiva, pero está llena de sorpresas como esta. ¿Lo crees o no? Esta plantita algún día te dará buenas manzanas para regalárselas a tus profesores. Yo he esta planta y espero que todos crezcan en este bello planta. una planta llamada celosía espero es que como yo disfrutes de los buenos y no malos momentos que tiene Chile Te doy esta planta de plantel y espero que la cuides no solo a esta sino a todas las que se encuentran en nuestro colegio. Sinceramente no sé de qué es esta planta, pero ojalá esté bien en el y como un compañero. Yo te rindo esta planta y espero que tú como ella florezcan en estos tres años de si sciache. Yo te voy a obsequiar esta violeta africana que representa la chispa del fuego que como un universitario acabas de encontrar Yo me robé esta plata te la aquí, porque esta representa lo que he vivido durante tres años en este hermoso colegio. El... Así que mira, ¿no? esta estuvo plantada y ahora llegaba llegado a la segunda etapa de su vida. Así como ella, quiero que continúes y que llegues al final, al éxito. Encontré esta carta de en un pasillo No se vale. Aquí en CCH cuidamos las plantas. Cuando yo llegué a este plantel, sembré una semilla en esta pequeña así, y ahora ha crecido, y así como esta planta, quiero que tú crezcas, pero que crezcas en cuanto a conocimiento, en cuanto a madurez, la prepa te va a servir mucho para crecer como persona. La naturaleza es todo, y formamos parte de ella, y si no, si no la respetamos, pues la estamos jugando, porque también nosotros desapareceríamos, y... Yo digo que la naturaleza a nosotros no nos, no nos necesita absolutamente para nada. En cambio, nosotros que la maltratamos y la destruimos, estamos atentando contra ella cada día, no podemos vivir sin ella. Yo te otorgo esta planta para que la cuides. O Así sea, como esta planta ya forma parte de tu CCH, también formas parte de ella. más fríos, dando muy bonitos retoños, Así como ella, espero que tú también puedas superarte aquí te CESH. Quiero que tú, como esta planta, también crezcas académicamente y que tu agua sea todos los recursos que CESH te brinda. Es una calanchoe tigremontiana. Es una planta que se reproduce en muy rápido, pero tú, por favor, no lo hagas. Al menos no por ahora. Yo te dejo esta planta para que camines con a ella. Ella no se puede morir antes de que tú termines en CCH. Éxito. Yo te dejo este cedro de limón, porque de corazón espero que seas feliz durante tu estancia en CCH. Y sobre todo, que leas, conozcas y experimentes serán los mejores de tu vida. Tal vez tú pienses que no es mucho, pero es sincero y te lo doy con todo mi amor. Espero que la cuides y que la amigues, así como espero que tú tengas muchísimo éxito honesta y y la mejor etapa de tu vida. Yo te voy a dar esta salida, y como Cactasia no la tienes que todo todos los días. Pero yo, eh, nunca lo olvides. Recuerda como a todas las personas que conocerás aquí. Esta planta representa el amor que le tengo a CCH y todos los recuerdos que le dejaron <tose> en esta escuela a lo largo de tres años. Espero que la cuides y que la veas A pesar de que fue muy difícil lograr estos tres años en CCH, CCH se quedó en mí, así como este pino se va a quedar aquí. Para cuando regrese, va a seguir como CCH seguirá en mí por mucho tiempo. Sigamos en armonía. Hay que armonizar con la naturaleza. Hay que valorar la naturaleza. Hay que ser parte de la naturaleza. No seamos únicamente depredadores. Ese es mi mensaje, no acabemos con ella, seamos parte de ella, entendámosla, vivámosla. A mí en lo personal, me queda muy claro, ¿no? sin la naturaleza, no vivimos.